de las redes sociales. Santiago Matías lanza una entrevista sorpresa. Yo pensaba que era Lionel, pero no era Lionel, sino el señor Gonzalo Castillo. Una entrevista, no sé si ustedes la vieron, un poquito extensa. Eh, se habló mucho de emprender, de cómo Gonzalo ha crecido. Para mi opinión sobre la entrevista, la vi como Gonzalo la quería. Y como Santiago Matías la quería, Impactar en, en los medios, hoy todos los medios hablaban de eso. Yo comenzaba a ver los medios políticos y toditos hablaban de eso. Pero muchas personas también las criticó. Hubieron personas que dijeron que, como una persona que no es periodista, eh, pudo entrevistar a Gonzalo. Hubieron personas que criticaron también que hubieron preguntas que fueron diseñadas, o sea, fueron elaboradas para acomodar a Gonzalo. Yo quiero saber la opinión de usted primero, Nacho Estrella. ¿Qué usted opina? ¿Usted vio la entrevista, Nacho? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué le pareció? De hecho, si no hubiera visto la entrevista, no opino nada, porque realmente los medios están llenos de gente que no saben de lo que están hablando. Vieron un fragmento de la entrevista y ya se ponen a opinar. La Exacto. opinión mía está basada en lo que vi en la entrevista. Realmente... No vi más que una estrategia política de parte de uno de los no simpatizantes, porque decir que Santiago es simpatizante, no es el término, parte del equipo de estrategia de Gonzalo ñame castillo, una río por la el apodo que tú le pones, Nacho. Pero a todas luces, ese señor que aspira a la presidencia de esta mierda de país es un con unos pantaloncillos obrados puestos. Y Santiago Matías, Santiago Matías, que un gran influencer, eh, gracias a la ignorancia de este país, gracias a un país eh, con los niveles más bajos de educación del mundo, este muchacho pudo, sí, como tú lo mencionas, pudo venir de la nada y convertirse en un gran influencer. Por lo que hablamos ahorita fuera de cámara, porque el problema no es de producto, es de consumidor. Entonces, sí. como estamos en una sociedad que consume y él la, eh, es, su plataforma es el principal... para promover un, un títere de este gobierno sucio que es Gonzalo Castillo, y le planificó una entrevista, le diseñó preguntas, y cuando sí. ven a ver hasta un equipo le, le diseñó las respuestas. Me imagino la lucha que cogieron para que ese caballo se aprendiera las respuestas de Ya terminé. Ya terminó. Señor Álvaro, okay. ¿usted vio la entrevista? Sí, yo la vi. Vi la entrevista y te puedo decir que como mercadólogo en parte que soy, te puedo decir algo. Lograr lo que quería el partido, el PLD, que era... La atención del mercado político antes de comenzar la, lo que es la pandemia y salir de hoy, de todo el mundo. Lograron su, su estrategia, que es conocer conocer la parte humana de la, eh, del Penco, por decirlo así, de Gonzalo Castillo. Eso fue sí. logrado. Sí, porque hay que decirlo así. Eso fue la estrategia de ellos realmente. Realmente ellos usaron esa parte y fueron logrados en todo el punto. Sabemos que este muchacho, Santiago Matrilla, llamado Los Foques, pertenece a lo que es la parte fundamental del partido como estrategia para la campaña de Gonzalo. O sea, ellos logran sí, sí. Y ellos lograron esa parte. Sí, esa parte está bien. Y sí, todo y se puede. De, y lo, lo de, lograron. Que lo y mira, si, eh, si te da cuenta en la entrevista, había muchos puntos a favor de lo que fue la entrevista. Te voy a decir cuál. La idea de la imagen, la imagen sí de, de Gonzalo. Si tú canaliza dos meses antes, te das cuenta que ahora Gonzalo no se quita una barba. Date okay. cuenta de esa parte. Visualiza ese Gonzalo más humano que quiere vender esa entrevista. Un tipo sí. trabajador Visual que está en la calle. Exactamente. ¿Por qué? Porque son los estrategas que están trabajando eso. Son, son puntos de referencia que la, la gente a la que quiere llegar Gonzalo, políticamente, es la que ellos quieren lograr. Ahora bien, donde yo veo que el que se equivocó mucho, mucho, mucho con la entrevista fue la forma como se manejó. Decían que el, la entrevista era sin censura, la cual no solamente hubo una conversación, no una entrevista, hubo una conversación entre un candidato y una persona. Realmente no, no habían preguntas que se salieran de contento, como dicen, yo hago preguntas para que se hagan otras preguntas. Todas las preguntas estaban elaboradas, incluso. Hay una foto que sale en Instagram donde se visualiza la, la, la pregunta que tenía este muchacho, Santiago Matías, ya escrita. Incluso se dice que la respuesta establecida de un guión establecido ya estaba hecho, como decía Nacho. Uh -huh. Lamentablemente eso se visualizó. Si no fuera así, la entrevista fuera un poquito, no se vea tan monótona. Porque hicieron vender una película de ficción y no es así. Debieron de mi punto de vista, mercadológicamente, fallaron ahí en esa parte. Pero, sí, pero lograron... Que era perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. De la entrevista, no hay una parte que se sacara como una noticia general. O sea, fue una entrevista que, que la, la, la noticia es que se entrevistó. Pero de la, de la entrevista no se sacó, no se sacó una noticia que, que todos no. los medios dijeran, Gonzalo dijo y, tal cosa. No, sino... No, La, no, no, no no, no, la entrevista. Exactamente. Y Una conversación que hubo entre un par, entre un vamos a decir, un comunicador y un candidato a la presidencia. Eso es lo que hubo ahí, una conversación entre ambas partes. Bueno, que se hizo solamente una parte, una parte de lo que quería interesar. Sí, y tiene todo el derecho como, como comunicador. Pero donde ha hecho mucho en pie que muchas personas no le ha gustado, que solamente se tocó si sí, el pastel es suspiro y no se entró a comer bicocho que eso lo quería mucha gente que la gente conversara que hablara mira pasa esto y lo otro y si sí, no se tocó esa parte yo Ese creo debo, de debo, debo eh, si me decir primero que estoy totalmente de acuerdo eh, con la opinión de mi compañero debo agregar a lo que dije que mi opinión con respecto a esa entrevista no es parcial a, a, a, hacia otro partido hacia lo que sea, uh -huh. Gonzalo es una infame propuesta como la es la de cualquier otro partido. Para mí son todo la misma porquería que, que, que conste eso, y este es un país lamentablemente sin candidatos de derecha y de izquierda ni de ningún lado porque está todo totalmente podrido toda esa página que ustedes ven ahí que fulanito que ataca el gobierno todos responden a intereses personales todo esto, esto lo salva el que el diablo venga y se lleve esto sí. Eso. yo creo que la entrevista en el punto como dice Albert, mercadológico para beneficio de Gonzalo le dio, le dio una entrevista sí. para que él se viera muchísimo. Es claro. Segundo, sí. le benefició a Santiago Matías por ser la plataforma que puso eso. O sea, le dio un beneficio grandísimo. Todo el mundo está hablando de él. Eso le dio un beneficio grande. Eso que quiere. Esta mañana escuché a Daniel Cántara decir que Gonzalo le había negado la entrevista. O sea, tenía una entrevista con el show de mediodía y que hasta el y a lo último, ya la canceló. O sea, que tenían preparado todo eso solamente para Santiago. ¿Sabes que yo saco de aquí, de esta análisis? De que yo estoy a favor o en contra, yo creo que eso no es, o sea, me va y me viene, porque yo sé lo que es Gonzalo y lo que no es, y lo que es Santiago. Lo que yo sí estoy, lo que estoy viendo, una es, cómo la comunicación la tienen primero, plataformas digitales en vez de un medio de comunicación. Está ¿Cómo, cómo Exacto. cómo en vez de ser un canal importante, la tienen los medios digitales. Es porque los medios digitales ahora mismo, nosotros los que hacemos trabajos digitales, nos hemos dado cuenta y los candidatos se han dado cuenta que ahí es donde la el nicho donde más popularidad hay. Ahí es donde tienen que buscar. Y Gonzalo lo analizó de esa forma. El tipo analizó y dijo, Aquí quién voy a buscar? A, al comunicador que tenga más, más, más influencia en las redes sociales. Y buscó a Santiago Maciel. no Maci. tanto eso. Mira, recuérdate esto. Donald Trump ganó la elección usando Twitter. Sí, redes sociales. La plataforma digital. Solamente. Solamente. No, exacto. No se la dio... Mucha persona dijo, bueno, no se la dio a Alicia Ortega. Ok, pero tú tienes que ver qué impacto puede causar Alicia y qué puede causar Santiago. De las preguntas, por, por, por, a, por eso digo que para mí fue un éxito para Santiago y para Gonzalo, sí. y el impacto mercadológico. ganar lógico. Me Todo ganar. Le dio un impacto, un éxito. Ahora, de las preguntas, yo no esperaba más preguntas de ahí, porque Santiago, independientemente que es brillante en las redes sociales, no va a dominar un tema como Doebrez, no va a dominar el tema que pasó con la demanda de Marino Zapete y la hermana de, de procurador. Tema de corrupción. Porque, porque fue una batata también. Diego Juñame también. Pero él no, él, no, él no va a llegar a tan profundo, a, a ese tema tan profundo, él no lo va a llegar. Porque, porque tampoco... tampoco le interesa llegar ahí. No, hay, no, hay, le interesa, porque, no, tampoco, no le interesa. Claro. A y porque interesa. tampoco puede. Mira, a él no le interesa ese uno. Y segundo, él no va a poder llevar con, con Gonzalo una profundidad de ese tipo de temas porque eso es un tema que lo puede manejar una Alicia, un Marino, un Altagracia, un Uchi. Entonces, yo sabía que Santiago no iba a llegar a ese tipo de preguntas. Yo no puedo esperar de yo puedo esperar de esa pregunta de, de Alicia. Si Alicia no la hizo, yo digo, ¿por qué Alicia no hizo eso sabiendo que la tipa es una verduga? Pero de Santiago, no de Santiago era eso que iba a ir. O sea, no era más de ahí. Era eso lo que iban a dar, o ¿sabes? Esa era la entrevista que ellos van a hacer. Si iban a Mercado, eh, si se me, se iban a promover ellos, porque tienen hace mucho tiempo contacto directo, ellos dos. Y. Recuerda que ahí mismo también, que Santiago en sus redes sociales está apoyando la candidatura de Gonzalo Castillo. Sí, en sí, todas sus plataformas. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe. Que Santiago Matías apoya a Gonzalo Castillo. Así que el, el yo no esperaba escucho. más de ahí. Lo que sí tengo que decir es los periodistas, el periodismo no está, a veces el periodismo comenzamos a criticar tal cosa, y no es así. Yo entiendo el punto de Nacho y es cierto que a veces las redes sociales tienen personas que son como brutos, que lo hacen famoso. Pero ¿qué pasa? A veces el periodista aicaico o el viejo, que tiene un concepto viejo, no analiza cómo esos muchachos conectan con, con, con el público. El público. Vez, eso, ellos comenzaron a criticar a Santiago, pero tal vez usted no ha tenido un trabajo o no, no se ha querido actualizar en contra de la forma de hacer comunicación ahora, que a Santiago le ha dado resultados que usted no, lo ha, no, no quiere utilizar. Eso es un punto suyo. Pero hay muchas personas que están llegando tarde a la actualización de la comunicación. Están llegando tarde ya, eso de ustedes venía en un programa con un periódico en la mano y bueno, hoy se dijo tal cosa y tal vaina, y con un periódico en la mano, ya usted entiende qué comunicación, ya eso no es así, eso hace tiempo es que, que murió. Es que yo entiendo, es que yo entiendo que ahí aplica lo que mencionábamos ahorita: el problema no es de producto, el problema es de consumidor. Y te puedo, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo: tú te pones a dar. Eh, soda en un sitio y, y agua en otro y es el de la soda que se va a llenar aunque la soda te mate claro, claro, porque eso claro, es la claro, gente claro, quiere claro. la gente no quiere sí, agua, la gente no quiere sí, jugo sí. verde me sí, voy a poner el ejemplo con jugo verde Coca-Cola y sí, jugo verde Nacho, jugo. pero a veces escúchame, a veces tú tienes que tener las dos partes tú tienes que tratar de utilizar la herramienta que hace Santiago en la comunicación y utilizar la inteligencia porque Marino Zapete no tiene programa en televisión y tiene miles de seguidores en YouTube. Tú sabes, porque tal vez ha buscado la metodología nueva. Hay periodistas eh. que se quedan en la metodología vieja y no, y por esa razón no tienen esa popularidad también. Tú tiene razón, pero yo te aseguro a ti que si si si Santiago Matías hace dos posts seguidos que ilustren, que dejen algo en la mente algo que sirva baja en un por ciento. Tú no te imaginas, los seguidores se va de ahí. No. Si él dice ese señor no puede coger un libro y leer un párrafo que le deje algo a la gente, pero, ese señor no puede pero, hablar de valores. Nacho, él publica personas, los videos de, de los sí, pero hay, hay personas, y tú puedes ver productos de México y de Estados Unidos que en las redes sociales educan y usan los mismos códigos de Santiago para poder conectar, los periodistas que educan no usan los códigos nuevos y tal vez no es que no, es lo, no, es el, no es lo que tú vayas a decir no importa si es inteligente o si es bruto, es la forma de comunicar, de cómo tú le va a llegar el mensaje, ¿me entiendes? Entonces esos periodistas se han quedado atrás atrás se han quedado sus periodistas, Nacho y tú lo sabes ¿Qué hay sí. que hacen programa con un periódico ¿sí o no hay ¿Hay periodistas que hacen programa con un periódico todavía? Es penoso eso. Ah, es penoso sí. eso es que todavía usan el periódico. Sí, Le claro, voy a decir sí, claramente, y apoyando tío. esa parte ahí. Oye, Nacho, esa parte, es penoso que todavía, todavía muchos periodistas a nivel nacional, el uso del periódico y no leer, y no y no comunicar y aprender lo que tú vas a hablar antes de, sino que en el momento llega, en el periódico, y como dice eh, dice comienzan a hablar del periódico no de lo que realmente lo que está pasando entonces es un nicho que Santiago Matías ha explotado y ha sabido utilizar a, a favor su de él a su beneficio no digo, que yo no estoy de acuerdo con su por, con su forma con su con, yo no te digo tú y yo Nacho no estamos de acuerdo con el pensamiento de él pero con la estrategia del él todo estamos de acuerdo porque la estrategia que está haciendo qué le está haciendo es saber comunicar y el tipo ha sabido que... Compartir. hablen de él, que hablen ¿no? de él. Oye, que sí. hablen de eso que tiene. Y oye, te voy a decir por qué hay, oye, y, uh -huh. y no tiene solamente que ver con los plebes, te voy a explicar por qué. Hay programas que yo veo en México, en México específicamente, creo un, hay un tipo que se llama El Escorpión Dorado, el tipo habla feísimo, y, y el tipo tiene dos millones dos de suscriptores en YouTube, pero él te lleva artistas reconocidos de México y él le da la importancia a su artista aunque él hable, aunque utilice el lenguaje llano, pero conectan y él, y él te está educando porque te está poniendo un tipo que te habla de historia de la televisión, de tal cosa ¿me entiendes? a veces no es la ideología yo no la comparto la de Santiago quizás, lo que pasa quizás es que quizás pasa que yo me quedé eh, que yo me quedé en ese pequeño círculo eh, uh -huh. se quedó descargado en el tiempo soy yo de los que piensa que penosamente lo, los medios, el arte en sentido general, que aunque debió ascender al paso de la tecnología, lo que ha hecho es descender. Por eso yo soy de lo que todavía, por ejemplo, cuando quiero reírme, pongo los videos viejos de la escuelota y no veo ese humor que, morboso oh, que eh, se hace sí, hoy. sí, pero tú estás viendo que. Oye, ejito, mira. La Tú ves la escuelota, pero lo usa a través de una plataforma digital. Tú sabes que nosotros para poder ver la escuelota en ese tiempo teníamos que esperar una hora específica y si en esa no, hora sí. específica no la veíamos, tú te lo ibas a perder. ¿me entiendo? Mi amor, yo no yo no critico, yo no critico el medio. Yo critico la forma en la que se da. Entonces, esos muchachos, y por ejemplo, el principal ejemplo de ellos es Santiago Matías, su o escudo, es decir, no, yo vengo de, de abajo. Yo me superé, a mí me critican porque me tengo una envidia. Viejito, Pablo Escobar vino de abajo también. Y muchísimos sí, sí. bandidos. Y no es lo Muchísimo. mismo, yo sé que lo que él no hace es vender droga, pero es tan nocivo como tú vendes droga, tú promover. Estos carajos, ¿cómo que llaman los? Que... La Kitty, y esos gracia, muchachos. La gracia. gente se ríe de eso. La gente se ríe de eso, de la Kitty y de todos esos muchachos. Se, se lo goza. Pero los que tenemos un chin todavía, los que no quedan un chin, sabemos lo nocivo que es eso para los niños que tienen acceso a ese tipo de contenido. Exacto. Ya eso ya... Sí, hay... pero ellos muestran sus logros. Ellos muestran, mira, hablando vulgar, hablando de que sí, que sí la leche, que sí esto. Mira, yo tengo un Porsche. Pero ese Porsche costó, el tuvo influenciar adolescentes dañar viejito esto es, esto es increíble lo que pasa es que nadie quiere hablar de eso qué me conviene me conviene a mí como cantante como proyecto ponerme a criticar toda esa basura me niegan una entrevista mañana pero se me importa son basura letrinas mierda yo lo que entiendo y te doy la razón del contenido yo lo que te digo es la forma y la sí, forma sí. de ah, ellos comunicar es brillante sí, eso es. sí. El fondo lo que daña. El fondo lo que daña. El fondo lo que daña. El fondo lo que daña. Sí. El, daña, el, daña, el, sí. el ideal de ello es el que, el que tú no puedes estar de acuerdo o no. No, lo que tú te dices, no entendía. La forma, la no forma entendía de tu punto. La comunicación es brillante. No, es, no entendía tu punto. Es muy coherente. No, no lo entendía. Claro, es porque, real lo que tú dices. Porque mira lo que pasa. Es posible que existan personas que tengan un medio, que tengan una, un pensamiento brillante como tú dices, pero su forma su ideología no va conmigo vamos por un ejemplo, hay periodistas como Martín de Pozo y gente así que yo no comparto con esa gente, y son de que supuestamente los, los intelectuales de este país en la comunicación, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No ellos no ellos no tampoco ellos te venden lo vulgar pero te, también te dañan Entonces no, a mí no me interesa la forma el, el ideal de esto, yo te estaba hablando en sentido de cómo ellos sí. se mercadean, y yo creo que la manera sí, que sí, Santiago sí. lo hizo su estrategia, su estrategia a toda luz se ha funcionado y le ha sido algo Eso es, eso. no lo entendía.